Hola Scorpio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral. Deseo que estés viviendo una vida feliz, tranquila, en paz, abundante. Y si es al contrario, deseo que aquí encuentres paz. Palabras que te vibren, palabras que te ayuden a dar ese siguiente paso que... Estoy segura, estamos seguros que te va a llevar al siguiente nivel para una vida más plena. Gracias por estar hoy aquí, me siento feliz de estar contigo hoy. Suscríbete, activa la campanita, dale like. Para que estemos presentes en tu vida en cada momento que subamos nuevos contenidos para tu evolución, para tu trascendencia, para tu paz. Gracias, bienvenido, bienvenida. Vamos a iniciar, Scorpio, con esta tu lectura, tu guía del alma, a través del oráculo de biosabiduría ancestral, en donde utilizamos este mapa encantado que nos ha llevado de la mano. Y que el día de hoy tiene para ti nuevos mensajes acerca de esta emocionante vida que estás viviendo, Scorpio. No te resistas a las visitas inesperadas. Tu presente tienes la carta a Visitas Inesperadas. Ok. Esas situaciones que te han llevado a experimentar situaciones que no esperabas, es porque te has sentido un poco estancado, ahorita vamos a ver, te pusieron como en alto. Pero no es malo, en realidad solo tiene el sentido que tú mismo, tú misma le des. ¡Ay, qué bonito! Mira, tienes como sugerencia esta carta, La Sanación del Dolor. Puesto que tus resistencias han sido soltar aquellas falsas creencias de ti mismo, de ti misma, como si quisieras atrapar solamente, tener, poseer, ahorita lo vamos a ver más a detalle, voy a hacer un poquito más para acá, y el regalo que tiene para ti hoy para que cierres esta guía, escuchar de cabeza, saber qué tienen como regalo para ti a veces te no te resistas a la diversión Escorpio a disfrutar la vida a salir conocer personas, aires nuevos ciudades si tienes la oportunidad de mudarte a algún otro lugar, hazlo es un buen momento Estas nuevas oportunidades que están llegando a tu vida De repente te asustan porque Como bien dice aquí, no te lo esperas, es inesperado Sin embargo, acuérdate que nada en la vida está escrito Y todo puede cambiar, el cambio es inevitable, Escorpio. Te invitan a abrirte a estos nuevos cambios y estos cambios no solo se refieren al lugar de residencia o al lugar de trabajo, sino realmente a estos cambios desde tu conciencia, a estos cambios conscientes que ya sabes que requieres hacer en tu vida, Escorpio, y que por comodidad, por una falsa idea de estabilidad, de seguridad, no has querido cambiar. Sin embargo ya sabes que es necesario y no como una obligación sino como la forma de brillar de amarte de recibir amor de materializar aquellos proyectos aquellas ideas que tienes y que justamente por no salir de esa zona de confort te ocultas desde chiquito y hoy te dicen, no, hacerte chiquito, hacerte chiquita es vibrar desde la escasez, y así la abundancia que ya mereces no puede llegar a ti, porque tú mismo, tú misma lo estás bloqueando. Ábrete a lo inesperado, puesto que esta congelación en la que has estado viviendo ha sido tu decisión, Scorpio. Has decidido no hacerte caso. Has decidido dormirte en tus laureles. Hacerte viejito, viejita, energéticamente. Creyendo que de esa forma estás seguro, segura. Y la vida te dice, no, lo único que estás haciendo es congelarte. Sentirte tieso, tiesa inmóvil y a quién le gusta una vida así porque en realidad no te gusta Escorpio. te has resignado desde el ego creyendo que solo hasta ahí puedes llegar solo eso puede ser solo eso puedes sentir y la gran noticia es que no la gran noticia es que tienes todo para moverte, sacudirte ese hielo que te está estancando, que te está congelando e ir por más y te sugieren justamente con esta parte de ir por más y, sa y sacudirte este hielito que te está congelando sanar esas heridas esas ilusiones de dolor, de sufrimiento que tienes Rencores, resentimientos, sanarlos Aquí abajo te estoy dejando un link para que conozcas las sutilezas del ego Y también para que escuches una serie de conferencias acerca de la autosanación Para que sanes ese dolor que está ahí adentro Ese dolor No ha sido responsabilidad de nadie, Scorpion Ese dolor solamente te corresponde sanarlo a ti, abrir tu corazón, ponerle una bandita a esa herida, apapacharte, reconocerte como hijo o hija de Dios o de ese poder superior en el que creas y amarte. Como esta imagen en donde está siendo apapachado este zorrito. Está siendo acariciado con amor, con ternura, con delicadeza. Como si le quisieran decir, calma, todo está bien. Y así te dicen hoy, Escorpio, todo está bien. Permítele a este ser superior sanarte. Imagínate que este eres tú y este es el poder superior que se acerca a ti y te dice, calma, déjame curarte, déjame sanarte. No te resistas a soltar esas viejas creencias. El pozo de los deseos en esta ocasión nos habla de esas falsas personalidades que crees tener. Y hoy ese poder superior te dice, no, tú no eres hijo de, amigo de, el doctor, el empresario. Tú no eres. no esas son etiquetas, esas son falsas personalidades. Suéltalas. Sé tú. Sé simple. Sé transparente, sé honesto, ámate. Permíteme Apapacharte No te resistas a eso Porque Escorpio El regalo que hoy te dan Tienes La carta a escuchar Boca abajo Y el regalo que te quieren dar con esto es Soltando Estas falsas Personalidades Sacúdete este hielo para que puedas escucharte Hoy no puedes escuchar tus verdaderos deseos Porque estás enfocado en el deber ser En el tener que, en lo moral, en tu moralidad En lo políticamente correcto Y eso son ilusiones del ego Quita eso para que puedas escucharte Y entonces puedas descubrir todo aquel toda aquel idea ...de negocio... ...toda aquella buena relación... ...esa música que traes en tu interior pueda salir, pueda ser escuchada por todos los seres que te rodean... ...y entonces puedas observar y percibir las diferentes oportunidades que tienes para crecer... ...no solo en el ámbito económico, sino en todos... ...en el personal, en el espiritual... En la familia, los amigos, la pareja, ¿por qué no? Todo va de adentro hacia afuera, Scorpio, y te dicen, escúchate. Y para que puedas escucharte hay que sanar, aceptar el cambio. Ya, quitarte de esa zona de confort que nada bueno te deja. Y brillar. Sobre todo brillar, Escorpio ¿Por qué tienes ese derecho? Y la buena noticia es que es un derecho divino. Si nadie te lo va a quitar jamás. Muchas gracias por estar hoy aquí. Deseo que a través de estas palabras, estos mensajes sean escuchados por ti, por tu alma. Recuerda que aquello que vibra en tu corazón es lo que te corresponde. Lo demás no. Suscríbete al canal, dale like. Activa la campanita coqueta que tienes aquí abajo para que estemos presentes en tu vida momento a momento cada que subamos nuevo contenido. Muchas gracias, Escorpio, Bendecido seas.